Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria Diálogo Matutino. Hoy es martes 5 de septiembre del año 2017. Les damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso por regalarnos el don de la vida y gracias a ustedes por llegar, mantenerse en la sintonía y recuerde que llegamos a ustedes a través de Red y Televisión Canal 6 de Telecable Central. Muy buenos días, Luciana. Buenos días, Hugo, y buenos días a todos esos televidentes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hacia todos sus hogares a través de la pantalla chica. Yo feliz y agradecida del Todopoderoso que me da la oportunidad de nueva vez de que nosotros nos podamos sentar aquí en esta plataforma a dialogar y a llevar este diálogo que sea constructivo para todos ustedes allá en casita. Sean todos bienvenidos a Diálogo Matutino. Y con esto pasamos inmediatamente a nuestra frase del día de hoy. No estás solo en, tu, en tus batallas, Dios está peleando contigo como poderoso gigante asegurando tu victoria. Jeremías 20, del 11 al 13. Recuerda que aunque te sientas desesperado, aunque te veas hambriento, sediento, y sufriendo, Dios siempre está contigo. No estás solo peleando tus batallas. Jehová, el Dios de los ejércitos, dueño de la plata y el oro de este mundo, está contigo acompañándote en cada uno de tus pasos y en tus angustias, para que luego la victoria sea su gloria. Recuerda que... Todos los días debes encomendarte en mano del Señor y Él, tu Dios, no te desamparará en ninguno de tus caminos. Y con esto pasamos a las económicas del día de hoy. En el día de ayer en los mercados internacionales, la onza de oro Troy a, se cotizaba cuando aperturaron las operaciones a 1,339 con 70 centavos de dólar y cerró a 1,330 con 40 centavos de dólar. Por su parte, la plata se cotizaba la libra a 17,880 dólares y cerró las operaciones a 17,816 dólares la libra. El cobre se cotizaba en el día de ayer cuando aperturaron las operaciones a 3,122,50 centavos de dólar y cerró a 3,118,0 centavos de dólar. El barril del petróleo, por su parte, se cotizaba el West Texas Intermediate a 47 dólares con 28 centavos el barril y cerró a 47 dólares con 29 centavos el barril. El gas natural, el metro cúbico, se cotizó en el día de ayer a 3,000 0.13 centavos de dólar y cerró a 3 0.70 centavos de dólar y en el día de ayer el presidente Danilo Medina le escribió una carta solidarizándose con la familia de Emily Peguero con, la señora, con el señor Genaro y Adalgisa Peguero Polanco Cenoví Provincia Duarte dice la carta enviada por el presidente. Distinguidos señores, con el corazón lacerado y profundamente abatido por la horrible tragedia del identificable crimen que ha puesto fin a la vida de su querida hija adolescente, Emily Peguero, y de la criatura que llevaba en su vientre, compartimos su inmensa pena junto a todas las personas que han hecho suyo con solidaria tristeza, este desgarrador acontecimiento. En nombre del gobierno, de toda la población dominicana, de mi esposa Candy, de nuestras hijas y el mío propio, reciban un abrazo fraterno, enseñar de cercanía espiritual por los angustiosos momentos vividos desde la, la desaparición de Emily. Tengan la absoluta seguridad de nuestro apoyo en todo cuanto sea necesario. Para mitigar el enorme dolor que les agobia, al igual que ustedes y todo el pueblo, confiamos en que el peso de la ley caiga sobre quienes fueron capaces de ejecutar o hacerse cómplice de semejante desgracia. Que Dios les dé fortaleza para soportar el dolor que les desgarra y acoja en su regazo el alma de esta prometedora jovencita cuyo futuro ha sido tronchado. Con sentimientos de solidaridad, Danilo Medina, presidente constitucional de la República Dominicana. Fecha primero de septiembre del año 2017. Eh, no cabe duda de que este caso de Emily Peguero, eh, un caso que ha marcado a todos, eh, Fíjate, Luciana, que mi esposa en el día de ayer no podía dormir. Eh, de tanto que se ha hablado de este caso, de los detalles que han salido a la luz pública de este horrendo crimen y con la premeditación y maquinación que se ejecutó el mismo. Cuando tú miras todos los detalles que ha aportado la Procuraduría de cómo después de haber cometido el horrendo crimen, cómo desplazaban este cuerpo en, como si fuera un saco de yuca o de batata. Un cuerpo humano montado en el baúl de un carro. Eh, da pena el nivel de degradación social eh, que está enfrentando nuestro país. En el día de ayer también, en Luciana, se le conoció medida de coerción al padrastro de ellos, Kairi, la joven que fue ultimada y luego encendida en fuego aquí en la comunidad de Fantino, ¿verdad? Y le dictaron un año como medida de coerción y fíjate cómo entre Marlon Martínez y su mamá no suman la misma cantidad de tiempo que le dictaron como medida de coerción a este señor. Yo, yo te digo que desde mi punto de vista, una medida de coerción muy larga es, a veces con, cuando la persona tiene mucho poder adquisitivo, de, debilita el caso. Claro. Pero también... Se si, e incluso la población se enfría. Pero también este caso, que está casi resuelto, donde él confesó, encontraron el cadáver, hay testigos, ¿por qué no es un caso complejo, ¿por qué darle un año de coerción para esperar un juicio de fondo cuando si tú le das tres meses de coerción, el Ministerio Público en tres meses instrumenta el caso, lo lleva a la justicia y lo condenan? Y que ya hay causas probables porque es un asesino confeso. Ya él confesó que era el, au el autor del crimen, entonces no veo cuáles son las más pruebas que se necesitan Sí, ya están las fotografías en el carro. Se encuentra la ropa que él utilizó ese día en el cual se podía ver en los videos que se montaba con la niña al carro blanco y además es el confeso asesino. Y en el día de ayer también fue encontrada otra joven ahorcada en Villatapia Tapia. Mírenla ahí, eh, una joven eh, llena de vida fue encontrada ahorcada en el municipio de Villatapia. Eh, estaba desaparecida hacía dos días y así fue encontrada en el día de ayer. Eh, señores, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? La sociedad tiene que revisarse. Eh, y tenemos que invertir más en lo humano, en la parte humana. Tenemos que invertir más para que este tipo de cosas no siga sucediendo. En la psicología, porque tal parece, o aparentemente en la República Dominicana hay un sinnúmero de psicópatas escondidos en sus casas que simplemente piensan en dar muerte a aquellas personas que quizás tengan su cerebro débil y se dejen envolver de manera siniestra. Hemos visto ya hubo bastantes casos de adolescentes y de muertes, entonces ¿eso qué nos da? Quizás nos estamos invirtiendo lo suficiente en psicología. Siempre lo he dicho, una salud mental buena es lo que avala un futuro para un ser humano, para una persona, y que avala el futuro para los que los rodean, porque entonces estamos llenos de asesinos en serie y no nos estamos dando cuenta. Ya no sabemos quién es el bueno y quién es el malo. Hay que corregir eso y hay que revisar qué es lo que está faltando dentro de nuestra educación para corregir esas cosas que están evidentemente muy, pero muy mal. Y el huracán Irma, que tiene, pues ya es categoría 4, pues continúa su trayectoria hacia eh, la isla de Puerto Rico y según los últimos informes brindados por Mete Meteorología, pues eh, va a impactar la República Dominicana de manera directa. Miren cómo cuando, cuando, cuando ustedes ven la trayectoria eh, va a arropar, mira, mira, va a arropar la República Dominicana casi en su totalidad, mira. wow Los vientos y las lluvias de este huracán van a arropar a la República Dominicana. Eh, se espera, miren, que para el jueves, mírenlo ahí, el jueves, toque a la República Dominicana a las 8 de la mañana y que para el viernes ya esté fuera de la República Dominicana con los efectos de la lluvia y los efectos eh, de los vientos. Los vientos son de 140 millas por hora, los vientos. Estamos hablando de vientos de más de 200 kilómetros por hora, de 300 kilómetros por hora. Eh, o sea que serán vientos muy fuertes. Desde ya le exhortamos a toda la ciudadanía que empiece a proteger sus ventanas, sus puertas, sus techos eh, y que empiece a orientarse sobre todas las medidas de evacuación para que en caso de una eh, eventualidad pues tengan hacia dónde eh, refugiarse eh. tomar las precauciones necesarias Hugo porque nosotros solemos ya cuando estamos envueltos en el problema querer salir a flote entonces ya se está avisando que para el jueves puede el huracán irma afectar la república dominicana todas las personas que viven en zonas vulnerables desde aquí diálogo matutino les exhortamos que busquen soluciones, que saquen los electrodomésticos de sus hogares a un refugio, que mantengan su vida y que, por supuesto, si su casa se encuentra en estado de deterioro, proteger sus ventanas, a sus puertas, tratar de comprar la comida enlatada, que no se dañe y tomar todas estas precauciones a tiempo, porque estamos ya avisándolo, desde un par de días antes para que usted se mantenga activo y se mantenga alerta. Y desde ya deberían ir, Luciana, ir vaciando la presa de Tavera para que no se llene, para que no haya que soltarla. Eh, hay que tomar las previsiones del lugar a las orillas del río Camus. Esta va a ser la primera prueba de fuego para la, los edificios de apartamentos que están a la orilla del río Camus. La primera prueba de fuego. Eh, claro, no están terminados. terminado toda la infraestructura que lleva. No se ha instalado, pero es la primera prueba de fuego y vamos a ver la magnitud que podría tener. Vamos a mantener a la República Dominicana en oración para que este huracán Irma de categoría 4, que según veo ahora mismo en Twitter, eh, ya los vientos sobrepasan las 200 millas por hora. Así que va a ser un huracán bien fuerte y bien poderoso. Así que, y en el día de ayer, eh, pasando a otro tema, el comité político del PLD se reunió, una reunión bien corta y dada por las, a juzgar por las imágenes para ustedes lo que, déjame mandar estas imágenes al máster, al para que ustedes lo que nos ven, que les gusta analizar y estudiar el lenguaje corporal de las personas, pues nos puedan decir, si sí, en la reunión del comité político se trató de eh, hacerle un llamado a la ciudadanía sobre el huracán Irma para que tomen todas las medidas de precaución del lugar y no eh, y salgan a socorrer a posibles víctimas. El el presidente Danilo Medina se reunió ayer y está en sesión permanente con todos los organismos de socorros del de Estado. Dentro de los puntos tratados en la reunión del Comité Político, te envío unas fotos martes ahí, cuando esté listo me avisa. Eh, se, trataron, eh, se conocieron un informe que brindó Amarante Baré sobre la conformación de las autoridades de las salas capitulares donde se determinó enviar a tres compañeros eh, del PLD a un comité de disciplina por no acatar las medidas eh, o la línea partidaria con relación a la selección de las autoridades en los ayuntamientos. Vamos a ver la otra imagen. Miren la otra imagen eh, que tenemos aquí sobre la reunión del comité político. Primero miren esa. Si se puede hacer un acercamiento para ver la cara del presidente leonel Fernández, que no se ve muy contento en esa foto. Y luego de ver esa foto, pasamos a ver la siguiente foto, máster, donde se ven reunidos ahí eh, presidente Danilo Medina, eh, Reinaldo Párez Pérez, y tienen cierta cara de preocupación, eh, principalmente Reinaldo. Monchi y Francisco Javier García. Eh, en, en la reunión se convocó para otra reunión el próximo 16 de este mes para el Partido de la Liberación Dominicana fijar posición sobre la ley de partidos. Dentro de lo que se trató ayer, el secretario general informó de que no han consensuado los puntos del padrón Recuerden que hay un sector del Partido de la Liberación Dominicana que representa el presidente Leonel Fernández que aspira a que sea con el padrón cerrado, como está ahora, y primarias simultáneas. Y el sector que sigue al presidente Danilo Medina aspira a que sea con el padrón abierto. O sea, que todos los dominicanos inscritos para votar en la Junta Central Electoral puedan votar en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana. El, recuerden, el sector de Leonel Fernández aspira a que sean solo los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que voten en las elecciones internas, como es ahora mismo con todos los partidos, y el sector que sigue el presidente Danilo Medina aspira a que todos los dominicanos mayores de edad puedan votar. Hay un precedente, y esto es lo que dicen los leonelistas, en las elecciones del 2012 del de PRD, no sé si tú recuerdas, Luciana, cuando se dice que todos los PLDistas votaron para que Hipólito Mejía fuera el candidato en contra de Danilo Medina y no Miguel Vargas, ya que se entendía que Hipólito Mejía era un candidato más débil a vencer. Así que con esto nos vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar la, o la última encuesta de marketing alternativo, tendremos la visita de su presidente por aquí en el día de hoy, quien estará pues explicándonos los resultados. No, vámonos a una breve pausa, no se vaya. hablaremos sobre uno de los periodos más peligrosos para la República Dominicana. Hablaremos de la temporada ciclónica. Desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre las depresiones tropicales, las tormentas y huracanes representan un alto riesgo de daños para República Dominicana. ¿Qué debemos hacer ante la amenaza de estos fenómenos naturales? Debemos mantenernos informados sobre la formación de las tormentas y de los huracanes. ¿Qué podemos aportar desde la escuela para que la sociedad pueda unirse a las acciones preventivas? Cada profesor cada estudiante, cada padre y madre debe ser portavoz ante la comunidad de las medidas preventivas para evitar pérdidas humanas y daños materiales. Las tormentas y los huracanes se han estado formando antes y después de finalizar la temporada ciclónica de manera oficial. Los científicos atribuyen esta anomalía al cambio climático que se está registrando en el planeta. Por la calidad integral del Sistema Educativo, Ministerio de Educación.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 Estamos de vuelta. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y como lo prometido es deuda, en el día de ayer le prometimos que en el día de hoy y en los próximos días vamos a estar analizando todas las mediciones en, eh, de posicionamiento que han salido publicadas. Eh, vamos a iniciar con las que se han publicado aquí a nivel local. Esta es un, una medición de marketing alternativo, es un estudio de opinión pública y posicionamiento, y ahí vemos la ficha técnica. Fue de un universo de dominicanos mayores de 16 años de edad, solamente en La Vega, y se entrevistaron 650 personas eh, de manera proporcional en todo el municipio. El estudio tiene un nivel de confianza de un 94% y tiene un error muestral del 4%. Ahí vemos eh, en la, la primera pregunta que dice, sin importar su inclinación política, ¿cómo valora usted las acciones en beneficio de la comunidad que viene realizando el licenciado Danilo Medina, licenciado Medina? Muy bueno, dice un 40%, un 37% dice bueno y un 10% dice regular. La tasa de rechazo es de un 11.6.5%. Y en total, cuando sumamos muy bueno, bueno y regular, tiene un 88.35%. Ahí vemos eh, el ingeniero Kelvin Cruz, nivel de aprobación, un 46.22% dice muy bueno, un 33.15% bueno, un 9.38% regular y un 11.25% dice malo. Eh, Recuerden que esto fue del 1 al 2 de agosto del 2017. Aquí vemos de cómo valora usted la administración o la gestión del ingeniero Julio César Correa, administrador general de Norte. Dice un 36%, que es muy bueno, un 45.60% bueno, un 13.60% regular y un 4.80% muy malo. Una... una aprobación de un 95% y lo que más llama eh, a la atención del ingeniero Julio César Correa es el, la baja tasa de rechazo de solamente un 4.80% una tasa de rechazo extremadamente buena continuamos eh, esto fue del primero al 2 de agosto del 2017, se realizó esta encuesta. Según la ficha técnica que vemos ahí debajo. El ingeniero Julio César Correa, pues con su gestión de 24 horas al frente de Edén Norte, pues ha sido muy bueno. Aquí vemos al gobernador provincial, Bolívar Marte, donde solamente Ay, oh. un 4.31% dice muy bueno. Esta es la lectura que tenemos que darle a esta medición. Un 31.90% bueno, un 41.42% regular y tiene una tasa de rechazo de un 22.37%. Una tasa de rechazo extremadamente alta y un público muy amplio que dice regular y un público muy pequeño que dice muy bueno. Es decir que Bolívar Marte no está bastante no está estable realmente, porque fíjate que decir un 41.42% que es regular, significa un sinnúmero de personas que están diciendo que la gestión <susurra> no es buena, ni es mala, ellos ni saben. Así Entonces es. decir que es muy bueno un 4.31%, imagínate, es una parte muy pequeña de la población que acepta que su gestión es buena. Así es. Y continuamos con el ingeniero Euclides Sánchez, el senador de la provincia, donde, donde un nivel, tiene un nivel de aprobación de un 71.82% y dice un 4.40% muy bueno, un 31.42% bueno, un 36% regular y un 28.18% malo, eh, un nivel de desaprobación de un 32.44%. Vamos a, a dejarlo ahí y vámonos a una breve pausa, ya que tenemos con nosotros en el estudio al presidente de Marketing Alternativo. Eh, y cuando regresemos, vamos a hacer un análisis de estos números con el gurú de las encuestas aquí en la provincia de La Vega. No se vaya y en breve regresamos.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 Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y tenemos aquí en el estudio al gurú de las mediciones y las proyecciones de la provincia de La Vega, al licenciado eh, Jaime Rodríguez, presidente de Marketing Alternativo. Muy buenos días, don Jaime. Muy ¿Cómo se días, siente? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a los televidentes que permiten que, que en esta hora uno pueda darle algunas orientaciones de este trabajo que hicimos. Eh, con todo el deseo de, de que salga lo mejor posible. Así es. Don Jaime, cuéntenos sobre la ficha técnica ah, y, el, y la técnica que se utilizó en esta medición. Correcto, nosotros eh, para este trabajo eh, lo tuvimos en dos enfoques, que fue el enfoque con los líderes políticos locales y el otro enfoque con los líderes políticos nacionales. Eh, por razones de tiempo, lógicamente, quizá en un solo programa, eh, eh, los televidentes no puedan ver todo el grosor de la encuesta, eh, bueno que luego mañana, si es posible, tú le vayas mostrando la, la, las otras partes de, de, del trabajo que es bastante extenso. Se tomaron 1,650 muestras eh, de personas residentes en el municipio de La Vega. Eh, tenemos un margen de error de alrededor de un 5% y un nivel de precisión de un 95%. O sea que los datos son bien confiables, es una técnica científicamente comprobada que los resultados tienen mucho parecido a lo que es la realidad. La realidad total nunca se va a lograr, pero eh, porque solo Dios sabe la, la verdad eh, completa, pero estos trabajos sirven de orientación para que los políticos, los empresarios, las personalidades puedan tomar algunas decisiones ya ajustándose un poco más a la verdad. Vamos a ver el próximo slide que teníamos pendiente de la encuesta, para que ya que lo tenemos aquí en el estudio, sea usted quien nos guíe paso a paso con la parte que vamos a poder visualizar en el día de hoy, y mañana Luciana y yo ya con las orientaciones suyas le damos continuidad. Eh, ahí vemos el nivel de aprobación de Kelvin Cruz. ¿Qué lectura usted le da a eso? Correcto. Eh, eh, a un año ya de, de, de, de tomar posesión eh, eh, es excelente. Es eh, increíble eh, que un alcalde, que una posición tan difícil, una posición tan caliente, pueda mantener durante todo un año eh, una tendencia inclusive a subir. Nosotros tenemos una medición anterior a esa y él eh, la tendencia de él es a mejorar eh, eh, su nivel de aprobación. La gente está contenta con lo que él está haciendo, tiene un buen sistema de comunicación. De, verdaderamente hay que felicitar al ingeniero Kelvin Cruz, que no solamente lo, eh, lo está felicitando a la gente, sino que una medición que, se, que eh, ganó un concurso de prácticas promisorias, de, de buen manejo, y La Vega se ganó un premio de, de creo que de 3.7 millones de pesos, lo cual es también un reconocimiento al trabajo que, que el ingeniero que el vínculo está haciendo. Y la verdad está ahí, y la verdad no se puede negar. Así es. Bien, entonces vamos a ver el próximo slide de la medición que fue realizada del 1 al 2 de agosto de este año, y la cual, según usted nos explica, tiene un margen de error de un 4%. Ahí vemos eh, cuál es el político vegano que más trabaja por el desarrollo del municipio de La Vega. Y vemos que el ingeniero Kelvin Cruz pues sigue puntero, luego le sigue el ingeniero Julio César Correa, luego le sigue el ingeniero Uclide Sánchez, el ingeniero Fausto Ruiz, y vemos de último al diputado Agustín Burgos. Eh, me sorprende todavía, eh, licenciado, ver ahí, al ingeniero Alexis Pérez, quien no salió con una muy buena gestión. Correcto, pero tiene, eh, recuérdate que, eh, caso ya que tú mencionas a Alexis Pérez, él obtuvo un 36% del electorado, eh, que es un voto duro y, y por eso siempre te va a aparecer. Hay otro gráfico que él también aparece, eh, pero lo más importante de este gráfico es ver cómo... La gente considera que el político que más trabaja en, en el municipio de La Vega es Kelvin Cruz. Tiene, él solo tiene más del 50%. Eh, luego le sigue Correa y Euclides Sánchez. En todas las mediciones anteriores siempre salía eh, Euclides Sánchez. Si no salía de segundo, salía de primero. Eh, está siendo desplazado un poco por, por el terreno de trabajo que también está haciendo eh, Julio César Correa, que en unos gráficos, no sé si tú lo mostraste, eh, aparece como uno de los funcionarios mejor valorados de aquí del municipio. Sí, ese es lo mismo. Vamos a pasar al próximo slide eh, de esta interesantísima encuesta para ver cuáles son los resultados. Dice, eh, ¿cuál es la institución pública que más trabaja en favor del municipio de La Vega? El Ayuntamiento de La Vega tiene un 38.2%, el Ministerio de Obras Públicas un 14.68%, el Traumatológico un 7.68%, y el Ministerio de Educación. Vemos EDE EDENORTE, Cuerpo de Bomberos, Cora Vega. O sea que seguimos viendo la tendencia de que el ayuntamiento del municipio de La Vega pues sigue a la delantera eh, en la gestión pro-defensa de La Vega. Así es. Eh, eh, Las simpatías que ha llevado Kelvin Cruz también están siendo transferidas a la institución que él dirige Eso siempre es muy importante. Nosotros trabajamos, eh, no solamente a, lo, a, los diri a los dirigentes de una institución, a los líderes de una institución. Nosotros también decimos que la institución también tiene que reflejar esa misma valoración y al parecer eh, eh, el equipo de, de, que dirige Kevin Cruz está trabajando conjuntamente con la imagen de él, lo cual yo también hay que felicitar. Pero para mí lo más, más importante de este gráfico es eh, el, la parte que corresponde eh, el Ministerio de Obra Pública En todas las mediciones anteriores, siempre aparecía de último. Más sin embargo, eh, los trabajos que se están haciendo aquí en La Vega, el pueblo lo está reconociendo y ya lo tiene colocado en una segunda posición. Y el extraordinario trabajo que está haciendo también el hospital traumatológico, que son los tres primeros. Muy bien, vamos al próximo gráfico. Este lo vamos a ver bien breve para ver el próximo. ¿Cuál es la institución privada que más trabaja en el municipio de La Vega? Vemos que Cora Vega sale en primer lugar con un 22.79, Grupo Medrano, segundo lugar, Indubeca, tercer lugar, Pancho Motos cervecería vegana, Mayella, Zona Franca, La Sirena, La Ver, Policlínico, Grupo Empo y por último vemos a Jumbo La Vega. En el próximo gráfico, don Jaime, vamos al próximo gráfico. Dice, en su opinión personal y sin, y sin importar sus simpatías políticas, ¿Quién sería el mejor candidato a síndico por el PLD en la próxima contienda electoral? Y vemos cómo el licenciado Bolívar Marte sale en primer lugar, el ingeniero Alexis Pérez en segundo, el diputado Mario Hidalgo en tercero, luego le sigue el ingeniero Correa y luego le sigue el doctor José Luis Conorado. ¿Qué lectura le da usted a que eh, el ingeniero o el licenciado Bolívar Marte salga en primer lugar y todavía el ingeniero Alexis Pérez sigue en segundo lugar? Eh, tiene, lo más importante de este gráfico es que eh, uno de esos cinco va a ser el próximo candidato a síndico eh, del PLD en La Vega y refleja que tienen que negociar entre ellos. De tal manera porque ninguno de ellos tiene por sí solo, eh, digamos un 50% de electorado, por lo tanto ellos se van a necesitar mutuamente. Esto quiere decir que el próximo candidato del PLD debe de tomarse por consenso con el apoyo de todos. Porque ni, ni Bolívar, ni Alexis Pérez, ni Mario Hidalgo, ni Correa por sí solo pueden ganar una candidatura cuando tengan que enfrentarse eh, a un Kelvin Cruz, por ejemplo. Entonces, si vemos la ahora para el Senado, en el próximo slide, por favor, Máster, vemos que el ingeniero Uclide Sánchez sale en primer lugar, el doctor Ramón Alvarado en segundo, el ingeniero Julio César Correa y el doctor Mario Hidalgo el licenciado Bolívar Marto. O sea que se da el mismo escenario, pero ahora con Euclides Sánchez a la cabeza. Correcto, o sea que es. el próximo candidato tiene que ser apoyado por el ingeniero Euclides Sánchez. Vamos a ver el último slide de la preferencia Perfecto. del electorado, que dice que el PLD está sólido con un 42.74%, el PRM un 24.76%, y el PRD y los demás sigue muy pequeño. Don Jaime, por último, que se nos acabó el tiempo. ¿Cuáles son sus proyecciones para el 2020? ¿Usted cree, qué tiempo usted cree que van a durar estas proyecciones y qué escenarios se pueden dar para que cambien? Por ejemplo, en la parte presidencial, que es la otra eh, parte de, de las encuestas, que bueno que tú la muestres mañana, se demuestra claramente que en el PLD, eh, quien se mantiene sólido es el Danilo Medina, eh, seguido por Leonel Fernández, que si ellos nos llevan a un acuerdo de apoyo mutuo. Van a tener mucho problema para presentar una candidatura. Recuerda que para que Danilo sea candidato hay que reformar de nuevo la, la constitución, pero para Leonel presentar una candidatura sólida necesita el apoyo de Danilo Medina y lo mismo está pasando en el PRM. Abinader está eh, sólido en una primera posición frente a Hipólito Mejía, pero por sí solo tampoco pueden llevar una candidatura. O sea que necesita venimiento entre ambos candidatos. Muy bien, ahí vimos las proyecciones. Eh, del gurú de las mediciones y proyecciones políticas de aquí de La Vega, el licenciado Jaime Rodríguez. Mañana nosotros vamos a continuar aquí en el programa mostrando las demás encuestas que fueron realizadas por Marketing Alternativo, que nunca falla, como dice don Jaime. Y muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Don Jaime, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasamos a nuestra compañera Luciana, que gracias. es quien siempre despide el programa. Todos sabemos que la información se encuentra al poder. Usted procure siempre mantenerse informado y por ende a la vanguardia de todos los tiempos. Mañana los esperamos a las 6 por el 6 en diálogo matutino. Bye bye. Hasta mañana.